Hola, buenos días, mis curlies. de nuevo Curly Manga con ustedes, ya me conocéis, hace muchísimo que no hago un vídeo, aunque ya sé que tengo varios vídeos que estáis subiendo, los vais a ir viendo, ¿vale? A lo mejor con un poco de destiempo, pero he estado un poco liada, ¿vale? He estado liada, luego os cuento por qué. Eh, hoy vengo a hablaros de lo que es el rap, que ya conocéis, que es el, las trendas africanas, ¿vale? Eh, os voy a explicar un poquito. La, la, la, las diferentes, los diferentes materiales que se utilizan, vale Las primeras cosas que, os, que habéis visto, que os enseñé, se, me las hicieron con lana, vale eh, Que es, lo que se hace es, es rodear el pelo con lana Como cuando eras pequeña yo a la playa y había una señora hippie que te, te, te rodeaba el pelo Pues con lana de colores, vale Entonces se hacen con hilo, se puede hacer con hilo, con lana O con un material que es parecido al hilo Pero es, es como más ancho, vale, que es este desde mi caso, eh, las primeras que llevé me las hicieron con lana, ¿vale? Nunca las he hecho con hilo, porque creo que no lo hacen porque tardan muchísimo más, porque el hilo es mucho más pequeñito. Y estas me las han hecho con un material que es parecido al hilo. no más parecido a la lana, pero que es mucho más ancho. No sé si lo podéis ver, ¿ves? Ese es el material, ¿ok? Entonces, se va, eh, brilla un poquito, se va rodeando el cabello eh, con, el, con esta lana, con ese material, ¿Vale? Se va rodeando el cabello. Esta vez quería que me quise que me pusieran unas bolas eh, de madera porque me parecieron que quedaban muy bonitas y quedaba como más exótico, no, más africano. Entonces, eh, me pusieron muy poquitas. Me pusieron esta, que es como un poquito para darle un poquito de toque especial. Y luego, no sé si atrás también podéis ver, que tengo alguna también que otra bola. vale. Y luego, eh, veis que son mucho más largas las trenzas, ¿lo veis? Son mucho más largas, entonces lo que se hace, voy a coger un poquito para enseñaros, a ver una que tenga, es ir girando el pelo, yo creo que se lo una vez, girando el pelo, sobre el, el material sobre sí mismo, hasta tapar totalmente el, tu cabello, ¿vale? Entonces luego, eh, ella me hizo un moño, que es muy fácil, el moño se hace así, ella tiene mucha habilidad para hacer el moño, yo no tengo tanta, eh, me hizo un moño como este, ¿vale? Voy a girar para que se pueda ver bien. Una cosa así, ¿vale? Lo que pasa es que a mí no me gusta mucho el moño tan perfecto, ¿sabes? No me gusta mucho eh, las cosas que queden tan estrictas en cuanto a lo que es el cabello, ¿no? Me gusta llevarlo un poco más suelto. Entonces, yo me hago mi propio estilo de moño, que es como más suelto, como si fuera eh, más el pelo, ¿sabes? en vez de las trenzas, entonces yo me lo hago así para que me quede más sueltito, me gustan más las cosas un poco más desestructuradas en cuanto se trata el cabello y estas son las trenzas en wrap para que las veáis son muy fáciles de hacer eh, yo creo que ya tengo una, una demostración pero como cuando me quite estas Voy a llevar la cámara para, que mi, para grabar un poquito a mi peluquera para que veáis como la las hace ella y veáis que es todo un arte, ¿vale? Las bolitas las podéis encontrar en cualquier tienda, en cualquier peluquería o, o tienda donde venden productos para el pelo, ¿vale? No son más que unas bolitas de madera que podéis meterlas. También hay unas cosas doradas pero esta vez no las tenía. Pero la próxima vez que me haga el pelo eh, voy a ver si me las puede poner y quiero hacerme muchísimo más, muchísimo más, eh, muchísimas más trenzas de wrap, ¿vale? Porque ahora la otra me hizo como 8, o sea, llevo con unas 20, pero me gustaría hacer más para llevarlo un poco suelto. ¿Y qué más quería contaros del wrap este? Eh, vale, se tarda más o menos una hora y media, dos, ¿vale? Yo creo que fue una hora y media porque ya es muy rápida. Eh, puede durarte hasta tres meses, depende de cuánto tiempo lo, lo quieras llevar. En mi caso, yo prefiero llevarlo cuanto, cuanto más tiempo mejor, ¿vale? Porque no me gusta mucho trastear mi pelo. Y ya os contaré también un poquito de esto, ¿vale? Eh, de esos tintes y nada y eso os quería decir también y na nada más presentaros mis robots con mis eh, valores eh, africanos y ya está y pedir disculpas porque hace muchísimo que no subo un vídeo al canal y creo que esto es, es importante así que os voy a hacer un esfuerzo un saludo os quiero curlimangue un besito y hasta luego. Ya sabéis que tenéis mis dos, mis dos nuevos libros, que es Carter, la Espectora Carter, un, un Verano de Sudar y Muerte, y también tenéis lo que es Liberar a Tu Mente, que es Free Your Mind, que es una, un, un diario de autorreflexión para que podáis leer, ¿vale? Intento hacer los vídeos muy cortitos porque así es más fácil subirlos. Así que en un besito, nos vemos en el próximo programa y hasta luego. Chao.